No avisamos en Cancún, pero bueno, ya estamos al aire. Siempre que empezamos un programa, siempre aviso en Cancún que vamos a entrar al aire. Y esta vez se me olvidó. Así que vamos a ir empezando Buenas tardes. Luis García Silva, José Luis Yeladaki. Ya sé que estamos con el bocado en la Muy boca. Muy porque... buenas tardes. <risa> buenas tardes. Pero bueno, estar en el aire en Chetumal no es lo mismo que estar en el aire en otro lado. ¿Estás ¿Sí de acuerdo? No, por supuesto. claro que no. Entonces, adelante, están en su casa. Es un honor recibirles nuevamente aquí en la casa. Me siento muy contenta, la verdad. Muy contenta que estén acá con nosotros. Nos más todavía. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Definitivamente. Hoy empezamos tarde porque este, pues todos teníamos compromisos temprano. Bueno, tú no. Nada más Luis y yo. Ah, <risa> bueno, yo también porque tengo una visita alemana. Uh -huh. Uh -huh. Es un sobrino le quiero mucho, que ya tuvo a su bebé. Tiene ocho meses el bebé alemán. Entonces es And andamos en la ocasión, está muy lindo el bebé y es muy muy muy agradable. Pero ¿eh? me dio tiempo para poder cocinar algo. Eso fue maravilloso, Jonathan. Eres, es bueno. Eres bueno para, para la, la cocina. Ella va a ser vez que pruebo uno de tus deliciosos guisos y la mera verdad es que así me gustan. ¿eh? Te felicito. Uh -huh. <risa> Eso ser mejor? ¿Cocinar o escribir? No. no. <risa> cocinar, escribir, hablar, cantar, bailar. Uh -huh. Hago el amor, hago la guerra, o sea, <risa> todo bueno, lo hago bien. ¿Qué, no, qué Modestia para ah, bueno, ya no. uh -huh. <risa> sé que al agua en boca propia es vituperio, pero en este caso fue una pregunta que me hicieron. Yo toda la vida me da así como no, yo pregunta. te di bien y te fuiste hasta la cocina <risa> y nada más te pregunté algo sencillo. Sí, pero ella continuó la pregunta <risa> y me dio, me dio pie. A que, yo, <risa> no, sí, no la desaprovechaste. <risa> él, él, él, no, fíjate que hubo un tiempo que yo sentí una falsa modestia. Digo falsa modestia porque en el fondo tu inconsciente te dice, tienes que decir tus cualidades, pero tu consciente, que es un poco más inhibido, te dice, no, porque van a decir que eres presumido, que eres protagonista, que eres esto, que eres el otro. Y entonces esa, esa guerra de, de, de conceptos, de no uh -huh. sé cómo se le llame, uh -huh. te hace... Que cometas el error muchas veces de no aprovechar la oportunidad de decir un poco de algo de, algo de ti, ¿no? Claro. Yo no tiene nada de malo siempre y cuando no lleve un egocentrismo o, o pura vanidad. ¿no? Bueno, déjame decirte que para mí es primera vez que me toca hablar en, el, en, este, en este agradable concierto de, de intercambio de, de anécdotas, es primera vez que me toca hablar, por ejemplo, de mí, ¿no? Nunca lo he hecho, no, no me ha gustado, pero el hecho de compartir esas, esas anécdotas me, me llenan de, mucho, de mucha satisfacción, ¿no? Entonces, la fíjate que, es que la lo dijiste uh -huh. en tu primera anécdota, yo recuerdo. Uh -huh. Mencionaste que había un periodista que le estaba jodiendo ah, sí, porque sí. tenía sí. intención y todo uh -huh. eso. Y también mencionaron, porque esos fueron los dos en aquel entonces los alcaldes no, no daban convenios de publicidad uh -huh. y tenía mucho que ver con eso, ¿no? Era no ensombrecer al gobernante en turno, al gobernador del Estado, era como que tener un perfil bajo, pero al final de cuentas eso existía porque tu carrera política no dependía exclusivamente de toda la promoción que tú quisieras, sino a, había siempre alguien o algunos, una élite, que tenía un destino para ti deseaba de vale, Charito va a ir para acá y luego uh -huh. va a ir para allá Ándale. Y, y, y, si, y si después cambiaban de opinión pero tenías estabas en la en la línea no cuando habían los famosos paraguas políticos no o sea sí, sí. Eh, no llegas tú porque por tu linda cara ni llegas por eh, sino porque se dan las condiciones para que el el, el, el, el que toma las decisiones en turno, pueda eh, o jugar con el ajedrez, ¿no? O sea, mover sus fichas y cómo y, se mueve en la política. Y realmente, uh -huh. y realmente por ejemplo, por decir, un presidente municipal, uh -huh. cuando se estaba saliendo de su espacio a criterio del gobernante en uh -huh. ese momento, uh -huh. él mismo te mandaba los medios a que te golpearan. Claro. Y si sí. no lo entendías, ahí <risa> <risa> Así yo te he dicho que la política es un juego y hay que saberlo así es, así Digo, si no, si no lo sabes no lugar, Yo creo que no, te, no, no puedes meterse, ¿Qué, qué No abusaba el columnista O el periodista de, de esa Facultad, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo Una anécdota uh -huh. que me han contado Los dos protagonistas, tanto Joaquín uh -huh. González Castro uh -huh. como Mario Villanueva Madrid uh -huh. En esa inter En la que ya estaba la de, por, por definirse quién iba a ser el candidato a gobernador para suceder A Miguel Borges Martín Ajá uh -huh un periodista de, de la Ciudad de México, creo que del Excelsior, uh -huh. que era un columnista pues, muy, muy, muy, muy reconocido porque la línea política de la presidencia uh -huh. de la República uh -huh. normalmente o, o, o siempre iba por ese rumbo, ¿no? o sea tú, Los políticos leían a ese columnista porque sa querían saber cuál era la línea política del presidente uh -huh. o, o, o de su gabinete, ¿no? Y entonces... Eh, justamente un día antes, si no me equivoco el mero día de la definición No recuerdo muy bien cómo lo contaron eh, Este columnista Pues saca que el bueno era Joaquín González Castro Y que ya no tenía nada que hacer mal Mario Villanueva. Este, obviamente respondiendo a los intereses de Córdoba Montoya Que era el, el, el, el poder tras del trono poder, de Carlos ¿no? Anías de Gortari, ¿no? Pero evidentemente el candidato de Carlos Salinas que era Colosio y el candidato de Colosio pues era Mario Villanueva. Pues quisieron confundir, o quiso confundir él, tal vez haciendo un favor a alguien, uh -huh. este, quiso confundir aprovechándose de la fama de la pluma que, que representaba al espectro. Pero pues finalmente él dijo, pues yo no pierdo nada con decir una mentira. Pero se aprovechó de las circunstancias. No necesariamente tiene que ser así, o la, no, pero no, probablemente de presidencia le va una instrucción de decir eso para buscar reacción. Claro, porque también es estratégico Ojo, el manejo, ¿eh? Pero ya era, ya era el día de la definición. Sí, eh, es estratégico el manejo, es decir, sí. eh, cada, cada político que te, le toca tomar decisiones en ese sentido, obviamente tiene que, tiene que consensuar este, por todos los sectores, ¿no? Entonces hay estilos, y ese me parece que es el fundador de los estilos. yo coincido con Luis, en el sentido de que no necesariamente eh, fue un ramalazo de periodista, sino le soltaron por allá un borrego. No, ya lo mejor o se le le dice, información, ¿no? Hay veces que uh -huh. tienen la línea con ese periodista claro. y le dicen, maneja esto. Uh -huh. No necesariamente lo relación. correcto, pero queremos buscar eso. Uh -huh. Y va. Uh -huh. Sí. Y se busca la reacción. Sí, es verdad. Es y, verdad. y esas reacciones muchas veces causan. Uh -huh. Yo pensaba que es una anécdota de la presidencia municipal, pero ahorita con este tema la voy a cambiar y voy a contar una anécdota. Cuando el entonces gobernador Félix González Canto me invita para ser secretario de gobierno, ¿no? Eh, me acuerdo que, bueno, del, del PRI, cuando, cuando eh, estableció, se estableció la candidatura de Félix González Canto, este, yo estaba en la dirigencia del PRI 2004, y, ¿no? Sí, y, y estando, estando en la dirigencia del PRI este, Félix ya llega a la gubernatura y demás Y evidentemente pues, cambia la dirigencia y demás no Entonces me toca viajar con él como presidenta del PRI Y en el, avioneta, en el avión sí. le dije Gobernador, le doy una pregunta A ver, eh, están está mencionándose en los medios que, que puedo estar ¿No? En, en, en, en, en tal posición de, creo que era infomer, ¿no? Y me dice... ¿Pero tú se la lanzaste para ver qué te decía o, o por, para confirmar? ¿sí? No, también, porque ya, ya mi tiempo, mi ciclo había terminado en el partido, ¿no? Terminamos el proceso este, de elección de la gubernatura y bueno, ya llega un momento que ya tienes que cambiar, ¿no? Y en ese sentido, este... Ahora sí que le quise aventar unos capillas a mi gobernador. Que se vale. Así como sí, claro, la sí, claro. sí, claro. Y no, obviamente no soltó prenda. Bueno, yo me quedé observando y todo y al, al tiempo. Ya nos citó a, al entonces Francisco Garibay, que el anterior director, era una servidora y todo. Me dice, a ver, Charito, vas a ayudar en info Ay, que eso verdad, ¿no? Entonces ¿qué dices, bueno, ¿por qué tengo que reconocer que el gobernador Felipe González no si me dio... Varios oportunidades políticas, ¿no? Claro. Y en ese sentido, este, bueno, asumo la titularidad de, de infovi y estoy durante nueve meses. Uh -huh. Y ahí voy con la, con la soltada de, de, de información para que se maneje y sentir el, el, el, el consenso de la, y la opinión de la gente, ¿no? Uh -huh. Empieza a manejarse la posibilidad de que yo estuviera en la Secretaría de Gobierno. Y entonces me acuerdo que le hablo a mi despacho, al, a, al que entonces era mi asesor, a Edgar Aguilar, le digo, a ver Edgar, siéntate estoy viendo que se maneja mi nombre y no te parece raro que no haya golpeteo, o sea, que no hablen de mí, porque la verdad es que no soy monedita, no, ¿verdad? Y cuando no te quieren, no te quieren y te avientan del ramalazo. Esto, le digo, es evidente uh -huh. que tengo el paraguas protector, es evidente que, que, que me están protegiendo, sueltan la información y me están protegiendo. Pues vamos a ver al tiempo, porque yo no tenía ni idea que pudiera hacerse que para gobierno, ni idea, ¿no? Pero ya empezaba ¿no? a manejarse en la prensa, y así pasó yo creo que como tres o cuatro meses, ¿no? Hasta que llegó el día que, bueno, Eduardo Espinosa tenía que pedir este permiso para irse a la Diputación la Diputación Federal. Partido, como candidato del partido, y de pronto le llama él, el gobernador Félix González sea, si me dice, mira, este, no vamos a esperar diputaciones, no vamos a esperar nada. Se, se va Eduardo Espinosa pues quiere invitarte para que formes parte del gabinete como secretaria de ¿no? Tómala. yo, o sea, súper agradecida y le digo, no importa ah. o yo me vaya de diputada federal digo, de secretaria del gobierno va a ser un placer y ya está yo toda contenta ¿no? ¿está usted seguro de lo que está entonces, haciendo? Entonces le, dice? Ah, entonces le dije le dije, gobernador ¿te puedo hacer una pregunta? dime Charito ¿verdad que tú cuando pensaste en la posibilidad de invitarme a tu gabinete. Operaste perfectamente bien para que yo no sea golpeada, Y me volteé y cerqué, se empezó a reír? Le digo, ¿por qué? Me dice, ¿por qué lo no dices? Le digo, porque es casualidad, le dije, que mencionaba por allá que podía ser secretaria de gobierno, y nadie me golpeaba, le digo. le digo. Es rarísimo, le digo, porque en política tan pronto no gusta una posición, bárbara, mal, mala. Mal, claro, ¿no? claro. Entonces, empezó a reír. Obviamente no me dijo ni sí ni no. Y entonces le digo, bueno, tu sonrisa y tu actitud ya me dieron la respuesta. Gracias, gobernador por la confianza. Mira, este, yo te demostraré que ya a ya y ya Y fue una experiencia muy grande. Estoy imposibilitado para hablar sobre el tema <risa> porque yo manejaba algo de medios con Félix. Ah, dale. Mejor desde el este sistema Quintana no puedo decir. Pero te está diciendo que está imposibilitado. ¿Por qué estás imposibilitado? No No no no no no. pero son. No hay muchas cosas que. Ya pasó. No no no no no. Creo que la confianza. Bueno pero ya te enteras. Bueno pero pero. La confianza es es mentira lo que estoy diciendo. No no no no no. En un momento pero la confianza que te da un gobernador para cosas muy específicas. Ah, no, no por supuesto. Debes, debes, de mantenerla con, con, por con, con, con la felicidad profesional. Hace sobre todo quienes hemos eh, gozado de la confianza de, de, de servidores públicos de, de tal investidura, ¿no? Porque la verdad es que yo afortunadamente también he tenido que la oportunidad de estar cerca del poder de, de muchos, sí, de, claro. de casi todos los gobernadores, sí, claro, ¿no? Claro. Y entonces conocí. Eh, tuve la oportunidad de aprender de ellos y conocer cómo operaban políticamente, ¿no? Yo lo que, bueno. que yo este, reconozco mucho es a Félix González. <risa> Todo el mundo. Sí. Mundo. Lo que pasa es que fue... Eh, creo que la etapa de Félix y la de Mario fueron las más, más políticas, ¿no? Sí. Sí, porque además hay cierta similitud. Sí. Cierta similitud, ¿no? Este... En el caso, por ejemplo, del, del doctor Borger, él, era un personaje sumamente serio y, y cuidadoso en el manejo de sus expresiones, en el manejo de la, de la, de la, de la comunicación entre, entre políticos, el respeto a los, a los ciudadanos, la verdad es que yo le tengo una admiración pero muy grande al doctor Miguel Borges. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, yo, yo me contaron una anécdota uh -huh. de, de cuando iba a ser presidente municipal Pepe en Cancún uh -huh. y, y el, este estilo no es muy común, bueno, por lo menos que yo sepa no era muy común en Miguel Borges, porque uh -huh. le preguntaban oiga, ¿quién va a ser el candidato a la presidencia municipal de Cancún? Y todo, y él, entonces él... Él decía, en, ya, en tono de, de, de sarcasmo, de cotorreo, pero también era sus finales de gobierno, a lo mejor uh -huh. por eso. Decían, miren, no les puedo decir, pero les irá bien. <risa> Les aseguro que sí, les dirá el, el, el, el lenguaje de los signos en la política es altamente interesante, ¿qué sí, ¿no? O la sea, lectura de ellos, la sí. lectura entre líneas, los mensajes. Yo recuerdo también, por ejemplo, no era nada gratuito el hecho de que los oradores oficiales en las ceremonias cívicas, esto ya pasó, claro. pero eh, fue, un, fue una estrategia muchas veces utilizada por los gobernantes en el turno de eh, de, de dar mensajes a partir, por ejemplo, de la definición de quién será el orador oficial de tal ceremonia cívica, ¿no? Y entonces todo el mundo estábamos pendientes, porque se invitaron a Luis García, Luis va a tal lugar, ¿no? Pero más, más detallado Ajá. que eso, Ajá. el maestro de ceremonias, uh -huh. simplemente por dar una pausa, a partir de que decías tu nombre, uh -huh. generaba la condición para un aplauso más extenso. Uh -huh. Si decía yo, Jonathan Estrada, inmediatamente decía yo, Rocío Ortiz y era aquí. Rosario, perdón, Rosario. <risa> es vida, sí, sí, me gusta. Rosario, sí, espérate, <risa> pero en, en, ese, en ese, si yo no dejaba un, un tiempo, una pequeña pausa, yo no permitía que hubiera un aplauso para Jonathan. Claro. ¿Sí? en el momento en que decía claro, yo claro. y aquí contamos con la presencia llegaban hasta esos puntos ah por ¿sabes? supuesto sí, sí, claro, sí. entonces cuando yo decía Jonathan Estrada y no decía nada inmediatamente hace claro, una buena claro, pausa claro. Eh, Permitía no quiere que, que se comien. le aplauda. No, no, buscaba, al contrario. Buscaba el aplauso. Por... Buscaba yo el aplauso para Jonathan. No, okay. Si inmediatamente decía yo el nombre verdad. de la siguiente persona, no eso. daba yo ese espacio para que se diera. Claro. Y hasta eso, algunos es... gobernadores lo platicaban con los maestros de ceremonia. Sí, por supuesto. Por... Es parte de... Ah, de... sí. De... Es parte no, de... Así. ¿Sí? sí, exacto. <risa> exacto. Sí. <risa> que su gloria es que tú hacías sí pero es parte del de, de, de protocolo político, ¿no? O sea, de... Pues es que las líneas políticas eran fundamentales. Así es, así es. Ahorita no, no, ya no, no hay... Las sigue habiendo, pero de otra forma. Sí, sí, pues, digo, en política el lenguaje de los, de los signos seguirá existiendo, ¿no? Para sí. mí, para mí que ahorita esté un momento distraída, el, el quehacer de las formas políticas para mí es una cosa temporal la política ha sido la misma desde hace siglos y, este, y lo que pasa es que este, ya son otras consideraciones sí. las que tienen en la toma de decisiones eh, si te fijas eh, bah, cuando tú tomas decisiones respecto a un político cuya trayectoria le da la capacidad para hacerlo para ser cualquier eh, para ser aspirante a cualquier situación popular, tienes manera de llegar pero cuando no cuando tomas una decisión sobre un político que no tiene ninguna trayectoria política, no tienes de dónde. Pero está de moda. Por lo mismo <risa> te digo. Que, por muda. lo mismo te digo que esa, esas formas se, se están terminando. No. Por ¿Hm? lo mismo. No creo que se estén terminando. Para mí que han cambiado es un ciclo sí es un ciclo y que Porque vamos a regresar otra Cada vez ciclo, a las sí. formas tradicionales sí. o sea no puede no puede sí. reinventar el hilo negro no puede reinventar la política sí. Sí, sí. No. la política es una no la política es una desde y desde los se griegos, se desde los de los romanos romano, si y sigue siendo sin sí, sí, embargo sí tiene algunos matices distintos claro. han cambiado algunas formas sí, sí hay ¿no? otros matices claro como sí. como en la actualidad no pero sigue siendo lo mismo. De la misma ahora sí que ¿no? o sea tenemos mucho de dónde, de dónde analizar desde los romanos. ¿no? Desde los romanos. Desde los romanos. O sea, hay, y si no, que te lo diga Maquiavelo. Lo diga. A, mí me, a mí me encanta leer a Cicerón, o sea, su biografía, porque la puedes traer al tiempo actual y, y parece es totalmente, que totalmente. Hasta parece que es esta época de la que estamos hablando. Así es. Es verdad. Es verdad. Tiene la adecuación perfecta para la época. ¿no? Sí. Sí, todavía la doctrina, uh -huh. por ejemplo, de de Sun Tzu, de Maquiavelo, de Fouquet, todas esas digo, no en su eh, generalidad, pero sí en, la, en su profundidad, así lo quiero definir, tienen, eh, siguen siendo todavía prácticas. Es, ¿vale? que, es que responden, ese, ¿no? toda esa literatura, responden no a la política, a la naturaleza humana. Ajá. Y nosotros Exacto. como seres humanos no vamos a cambiar, o sea, para evolucionar no y cambiar, fácil. necesitan pasar millones de años, claro. o sea, no, no, no es así de fácil. Entonces, ¿tu anécdota cuál es? Ah, ¿ya vamos conmigo? ¿Ya, sí, ya con toda la Ah, bueno, bueno, pues yo, yo, yo quisiera... ¿Ahora sí a platicar más anécdotas? Sí. para acá, ¿sí? No, yo quisiera platicarles una que, otra vez, el, el mensaje va más en el sentido de tener mucho cuidado para estas nuevas generaciones de políticos, en, en, en no caer en el error, de una manera coloquial decirlo, de no cacarear el huevo antes de ponerlo. Este, voy a platicar mi anécdota, pero creo que en eso caen muchos políticos en la necesidad o en su desesperación a veces de demostrar algún resultado anunciar o una inversión privada o un programa público o una inversión pública que todavía no está totalmente concreta. Porque en, en, en la administración pública puedes parecer que todo está listo, pero no se da. O sea, para, o sea, yo puedo anunciar mañana que vamos a tener aquí un centro de lanzamiento de cohetes porque tuve una plática con Elon Musk que me dijo que le parecía bonito este lugar. La bueno, okay. <ríe> pueden ser mil cosas, pero esa, esa desesperación por anunciar, por, por tener el reconocimiento, la aceptación de la gente, del, de la función del, del, del político y del funcionario público, este, te lleva a decir cosas que todavía no están 100% amarradas. Okay. Y que luego... ¿Qué sucede? Del momento en que lo declaraste al momento que se acerca la siguiente, el siguiente proceso electoral, la gente empieza a decirte al gobernante o el funcionario público o el presidente municipal, a quien sea. Dijiste es esto, dijiste es esto, dijiste es esto, y de todo esto no hay nada, o solamente esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que cuidar mucho los bueno, no, ciudadanos. La anécdota es... Este, eh, yo, yo en ese entonces era secretario de Desarrollo Económico y había habido una gestión del entonces gobernador para que, se, el, sí, para que se instalara en Chetumal eh, el Centro Comercial de las Américas con tiendas ancla, con todo lo que conocemos el día de hoy ¿no? y esto respondía a, a, a que Chetumal estaba muerto los fines de semana todos los que teníamos posibilidades nos íbamos a Mérida, a Cancún o a donde fuera y ahí nos encontrábamos. Y la, gente, y la gente que no tenía posibilidades no tenía una opción de esparcimiento, de entretenimiento y de oferta comercial como la que tiene cualquier otra ciudad con un, con un espacio de este tipo, ¿no? Entonces, él hizo una gestión, eh, la cual eh, fue, fue muy hábil, porque además como gobierno, el gobierno no dio nada, ¿ok?, este, pero a mí me tocaba como titular de la dependencia El estar manejando la información Porque la prensa constantemente pues, te decía Dicen que ya no se va a instalar fulano de tal Que ya va a ser una tiendita a menos uh -huh. O sea, tratando de, de, de, de menospreciar Sobre todo de ser el estilo en esa administración De la prensa hacia el gobernante, ¿no? Cómo minimizar sus anuncios Entonces, pues a mí me tocaba responder en una de esas, este, eh, hice una visita de recorrido por la plaza junto con el propietario de Los Cinepolis. Y, este, y me explicó y me dijo, Luis, este, no solamente vamos a ver ya, ya no vamos a abrir nueve de salas de cine, vamos a abrir trece salas de cine. Y, y este, yo le dije, bueno, pues, qué bien, perfecto, adelante. Y para minimizar un poco la prensa negativa que había sobre el proyecto, pues en una declaración dije, está tan bien el proyecto que inclusive ya va a ser más grande que lo que, lo que originalmente estaba planeado, va a ser 13 salas de China. En ese entonces me llama un, uno de los empresarios más importantes de Checomal, que era muy amigo cuando vivía de mi papá uh -huh. y, y que me tiene un aprecio sea, y me llama por teléfono, yo siendo secretario, me dice, Luis, no hagas eso. ¿A qué te refieres, Larry? Uh -huh. Y me dice: No sabes cuántos titulares de la dependencia en la que estás, presidentes municipales, gobernadores han anunciado, sobre todo para el sur, mil cosas. Desde un Disneylandia en Bacalar, desde un eh, desde granjas acuícolas, desde esto, desde... me empezó a decir mil ejemplos. ¿okay? Sí, claro. Y tú estás cometiendo el mismo error. Anunciar antes de. ¿Eh? Anunciar, ¿no? Anunciar antes de. Lo que él no sabía que yo acababa de tener la, la, la, la reunión con el con el, este, con el propietario de, de Cinepolis y que había yo visto el avance que esta obra llevaba. O sea, era imposible que se frenara. O sea, ya claro. estaba prácticamente terminada, ¿no? Entonces, este, pero sin embargo, me hizo una relatoría él de todos aquellos proyectos, todas aquellas cosas que los que, que los gobernantes pero o los bien, funcionarios bien. anuncian y que no se concretan o programas que todavía no tienen ni reglas de operación pero simplemente por tener un evento protocolario y darlo a conocer se avientan a hacerlo no, eso ¿Okay? ha sido como el famoso de cada día Luis, en política <coughs> Eso es, ese error se ha cometido siempre. La, no, refle sin embargo, la reflexión sí, es esa. Sí corriste sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, un sí, riesgo, ¿no? Porque, o sea, él te dijo, no vas a ser 10, van a ser 13, pero aún así no, no estaban todavía. Sí, no, los vi. O sea, ya estaban. O sea, cuando no? yo fui a contar los nueve dice, y aquí están los otros, los otros que eran, cuatro, cuatro más. Ah, ok. Entonces, bueno, el error eh, eh, lo, lo cometen los que no tangiblemente constatan que... ¿Que se va a hacer algo? No, no, no, no, no, no, no. no. en esa, en esa sea, ocasión tú yo, yo, lo, tú sí, lo, lo sí pero lo que quiero decir es que me hizo reflexionar el comentario porque en otros casos pude haber hecho anuncios que no estaban totalmente amarrados y que hubieran tenido un costo. Hubiera sido un error, hubieran sido un error, uh hubieran sido un error, entonces la reflexión es, es mejor hasta uh -huh. que esté porque okay. inclusive ni siquiera hacer eventos en primeras piedras, eso, eso se estilaba mucho sí. antes. Las primeras se, piedras. se fue la primera piedra y nunca se terminaba el proyecto, ¿no? Entonces sí, tener mucho la cuidado. No solamente las primeras piedras a que has acudido, ahí están. Ahí está eso. <risa> en la Universidad de Quintana Roo, sí, sí. Hoy ahí está Así es. Entonces sí, hay, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Sí, claro. Y, y esa, es, esa es la reflexión que con esta anécdota que yo quería comentar ese día pues ¿Interesante? También. Interesante, sí, claro, y además este, uh -huh. se aprende algo de eso, ¿no? Porque, bien es cierto, muchos políticos acostumbran a hablar antes de constatar. Y, y como bien dices, tú ya tenías los pelos de la burra en la mano, ¿no? Pues mi anécdota eh, va en función de mi trabajo, obviamente, del periodismo, ¿no? Yo empecé en finales del 99, principios del 2000, más o menos, a escribir eh, la crónica de Cancún. Uh -huh. <risa> Perdón. Y eh, escribí una columna que afortunadamente tuvo muy buen posicionamiento desde el principio. Recuerdo que llevaba como dos o tres meses escribiendo y un día me habla un Paul Carrillo, que era secretario particular de María Rubio, María Rubio, la ex primera dama de Quintana Roo, y me dice, oye Jonathan, qué chingón. ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué? No, es que mira, me acaba de llegar el famoso este, la síntesis que mandaban, que se Uy, estilaban en sí entonces, es. este, la síntesis de los periódicos, o sea, uh -huh. las notas más importantes y las columnas más importantes, las, se las mandaban los secretarios de Estado, obviamente Primeras Damas, Presidenciales Municipales, etcétera, etcétera. ¿no? Y me acaba de llegar la síntesis y está tu columna. O sea, eso... Tiene una relevancia muy grande, ¿no? Ay, pues qué padre, ¿no? Te sientes bien. Entonces, eh, como todo... Yo estaba jovencito, tenía 24 años. Como todo novato, eh, pensé, pues yo ya las puedo, ¿no? Y, y buscaba temas. Entonces busqué un tema de, de, de un, un famoso fraude. Digo, hasta ahorita hasta en ese matiz se ha quedado. Este de Guillermo del Rosario, el empresario de Cancún, que primero apoyó a Carlos Joaquín, luego se peleó con él, este, le dicen el Chocos. Uh -huh. Él estuvo a cargo de un programa de viviendas, ahí por la región 95, si no me equivoco, de Cancún, en tiempos de Mario Villanueva. Y se desató toda una polémica del fraude, todo eso. Entonces, yo, yo encuentro ese, ese tema... Me gustaba investigar cosas del pasado, ¿no? Encuentro ese tema, encuentro otro tema de Magalia Chach, que era presidenta municipal, y otro más, eran como tres temitas, ¿no? Escribo mi columna y todo, la mando, ah, los tres temas en una columna. Los tres temas en una columna, o sea, uh -huh. tenía yo un buen espacio, me llegaron a dar hasta una página, incluso en, en la crónica, porque, porque precisamente hacía eso, investigaba, le hablaba a, a, a la gente de diferentes municipios, afortunadamente yo me hice de muy buenas amistades. Y contactos en todos los municipios y eso me ayudaba a tener información. Si yo sabía algo de Morelos, por ejemplo, y pues hablaba, no sé, a los Parra o a los Jamás, ¿no? Y, y así. Entonces, eh, mando la columna y me llama por teléfono el director. Y me dice, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Bien? Hoy será que puedes venir, sí, claro. voy a la, a la crónica. Y me dice, Jonathan, ¿cómo eh, Mira, él, él es muy inteligente, ¿no? Primero me empezó a ¿qué quieres ser? ¿Cuál es tu intención? O sea, porque ya llevaba yo, digo, como tres meses estudiando en la crónica, pero pues, pues una concesión así como que, ah, pues es un buen niño, un buen chavo, vamos a darle la oportunidad y ya, ¿no? Y le digo, no, pues yo quiero ser periodista, quiero ser un buen periodista. Además, quiero ser reconocido como el mejor, uno de los mejores, porque yo nunca pienso que haya un mejor, ¿no? Uno de los mejores periodistas del Estado. Ah, ok. Porque mira, aquí no Julio Durán y escribía y todo, pero pues no lo hacía con mm. la regularidad que se había comprometido. Pero, y han escrito otros, Siracheta, en fin. Mm. Pero todos escriben para tener una imagen pública mm -hmm. y les ayude políticamente. A mí él me ubicaba pues, en el Frente juvenil con los claro. jóvenes políticos. Le digo, no, yo hace ya algún tiempo que decidí, no continuar mis, mis aspiraciones políticas, pues porque no tengo dinero, no tengo padrino, nadie cree en mí, y, y, pero yo sí creo en mí, sin embargo no es suficiente para seguir en política, ¿no? Entonces, eh, y, y escribir me ha gustado toda la vida, toda la vida. Yo aprendí a escribir desde los cinco años, entonces, antes de los cinco años. Y, y me dice, ok, mira, este, lo que tú escribiste no está bien, te, te falta información, te falta investigar más. O sea, lo que me estaba diciendo el director es que no iba a pasar mi columna, ¿no? Y yo, pues, pero es que, pero es que no. Y no. si es que, escribe que otra cosa, búscale. Uh -huh. Está bien, sí. me despedí y me fui. <ríe> eh, He sido rebelde muchas veces, casi toda mi vida, y, y, y he aprendido también. Y esa fue una lección muy grande para mí, que además me sirvió a la postre cuando yo ya hice mi revista y ya empecé con mi medio de comunicación. Estamos hablando dos años después, porque yo empecé el 8 de, de abril del 2002 con un grupo contrapunto. Entonces, yo de necio, yo dije, pues él descansa los, los sábados, los domingos, pero entonces mando mi columna el domingo, pero la misma columna, no le quité ni un punto ni una coma. Uh -huh. Y obviamente la gente que estaba de guardia, pues no sabía el incidente, porque simple y sencillamente él le había dicho a, a, al jefe de redacción, sí, sí, sí. o a quien sea, que no la no metieran. Y, pero no le dijeron a, a, a, a la tropa, por decirlo de alguna manera, y se coló. Y se coló y se publica el lunes. Puta, pues va a chocos al café, que tenían ellos el problema del café, el café en más el, el desmadre y todo. Y este, y total, que es ese mismo lunes, este, bueno, el, el martes, al día siguiente, porque el lunes salía los lunes. El martes, el día siguiente, viene la respuesta de Chocos. Pero bien hecha, a mí se me hace que hasta le hicieron ahí mismo la crónica. Bien hecha, así, con una madriz hacia mí. Y este, y yo lo primero que pensé, ¿cómo es posible? No me respalda el medio. Te escribo la respuesta al choco, ¿no? Y, y voy y se la llevo a, a, al director. Y entonces el director me dice, no, Jonathan, no se va a publicar. ¿Por qué? No, o sea, el medio me tiene que respaldar porque no es posible lo que, lo que me haya dicho él, porque me ofendió, me dijo cosas, al alá. Y yo lo que dije, sí es cierto. Dice, Jonathan, yo te dije que investigaras más. Yo te dije que no, no podía pasar. Y. Y el tema no era solo chocos, eran las tres cosas, pero dos en particular que lastimaban más. Pero sin embargo, el punto medular era que yo había desobedecido claro. a mi director. Claro. Y eso, eso es lo que no se debe de, de hacer. O sea, eso es imperdonable. Pero yo era novato, yo no sabía y, y obviamente, ahí lo aprendí. ¿Sí oh, sí. <risa> ahí lo aprendí. Entonces, pues me dijo, este, y todavía me pregunta, porque yo insistía, ¿no? O sea, con respeto y ligeramente, pero insistía. Y me dice, ¿Y ¿ya platicaste con tu esposa de es esto? Uh -huh. Le dije, sí. ¿Y qué te dice? Uh -huh. Pues que ya lo deje así. Hazle caso, yo Hazle caso. <risa> <risa> caso, yo Las caso. mujeres son sabias. <risa> <risa> no Hoy, teniendo... Pero primero le preguntó, porque si <risa> no sí hubiera contestado. No, me dijo que le siguiera. Habla con ella. Ah, claro, habla con ella. ¿Qué te con Claro, o sea, siempre hay Y para mí fue una gran lección. ¿Cómo al final siempre las esposas son parte preponderante. ¿Por qué crees que le llaman así a las que te ponen cuando te restan? Lo mismo, porque no puedes con ellas. No puedes con ellas. ¿Y si te resistas? te lastiman, te lastiman, sí. Te cortan, te, te olvídate. Pero esa es la pregunta <risa> y, y yo aprendí muchísimo de, de, de este señor, de este, de este compañero, colega de la vieja guarda decano del periodismo. Este, me ha dado muy, me, me dio muchas lecciones. Más, más? brincó la de las trancas bastante fuerte? pero sí, no claro, claro, <risa> no, hombre. ¿Algo así en política? ¿No lo vuelves a contar? No, lo, no, no, o sea, sí lo puedes volver a contar, pero siempre... No, no, me refiero, no lo podrías hacer en política. No, se conoce que te apreció ver, el jefe. ¿eh? No, sí me apreciaba, <risas> sí, sí. pero pero además valoró una cosa, valoró que, que yo no lo... Para empezar, no era por encargo, porque uh -huh. no era por encargo la columna. Uh -huh. O sea, yo no trabajo para nadie, uh -huh. ni nadie me paga para que yo escriba. Segunda Uh -huh. Él se dio cuenta que mi intención era simplemente seguir creciendo y, claro. y, y resaltando y que busqué un tema polémico este, y, y, que, y que realmente no fue con mala intención. Pero Teresa no me iba a perdonar la insubordinación. No, eso, <risa> y Eso Es el, el kit del asunto, ¿no? La y, eso lo tengo así en la mente siempre cuando, obviamente, ahora dirijo y me doy cuenta que, que, que si alguien se quiere insubordinar. Pues le tengo que dar una lección. Pero una lección así como él me la dio, porque aunque pareciera que fue duro o, o, o cabrón, no. Yo creo que fue muy suave, porque o sea, me pudo haber corrido, me pudo haber puesto 20 sí. mil más, sí. pudo haber sido insensible, y yo creo que no lo fue. Así es. Solo sí. me dio Siempre una lección. Un aprendizaje. Así es, un aprendizaje de lo que pasa. Bueno, yo creo que, como muchas cosas en la vida, los equilibrios son necesarios. Sí. Entonces... Ni tampoco ser este, sumamente sumiso. Ni tan, tan, no, ni muy, muy. Ni muy, muy. O sea, finalmente mm. es. es y, y no solamente es el equilibrio, pero el equilibrio en la cuestión del tiempo. Porque en un momento puedes ser un poquito más irreverente, en otro momento tienes que ser mucho más sumiso. Sí. O sea, es, vale. es, es, es, es equilibrio. Es, son equilibrios, sí, no, en, no solamente de la acción, sino también del momento de las circunstancias. Y una de las cosas que, que me favorecían también es, es el dicho de que a los jóvenes se les perdona <ríe> por su novatez, por su inexperiencia, porque están aprendiendo. Ya obviamente a estas alturas del partido ya, ya no me darían nada. Yo ¿no? digo que todos tenemos derecho a equivocarnos. Por supuesto. Una vez. Sí. A lo mejor dos. Pero, tres ya no. Pero de la Cometa y la Tercera. No, yo después de eso. Eres esa, caso perdido. Ya revísate. Ya sí, no, revísate. Ya revísate. Sí. Yo después de esa sí, sí... O sea, a mí sí me sirvió la lección. Qué bueno. Totalmente. Y, y me sirvió no solamente para cómo conducirme con, con él y con, la, y con la empresa editorial, sino también para en el futuro, cuando me tocó tener la propia, uh -huh. cómo aplicar. Eso es lo maravilloso de las experiencias. Cuando tú las internalizas... La, las aplicas para ti mismo Para tu actuar En cualquier ámbito Eso es maravilloso Porque hay quien tiene la experiencia Finalmente, ni cuenta se da ¿No? No, no eh, la registras no, no la, no registra. le, no la no. registras Te este, digo, no fui yo eh, Fueron los demás Por culpa de alguien más. Eso, eso es determinante, Jonathan Es decir, no. cuando tú la experiencia La haces verdaderamente Tuya, y analizas Dónde está el, el error para no volver a cometerlo, ¿no? Claro. Porque los que no, esos te cometen varias veces el mismo error. Sí. Pues yo no sé si no te gustó mi comida o ya se te Porque frío. No, lo que pasa, o, Jonathan... O ¿Te apasionaste no. de la charla? Las dos <risas> cosas. La pasión por la charla y el... 2 el de la tarde apenas y yo a las 12 del día comí. Ah, de verdad es que tú haces las tardes, sí, claro. No, porque mi Bueno, pues ser, ahí claro. te dejemos más todavía para que. Ah, no, por supuesto, sí. al alemán. Ay, <risa> <risa> No, en Esto fue Tribalín con Rosario <risa> Ortiz de Alaraqui, Luis García Silva y un servidor Jonathan Estrada. Nos vemos el próximo miércoles.